En este video tutorial se explicará cómo crear y configurar relojes personales en Tempus. Además de los relojes por defecto que trae la aplicación y que podemos utilizar desde el momento que la instalemos, Tempus nos permite crear y configurar relojes personales adaptados a las necesidades del usuario. Para ello, seleccionamos la opción relojes personales en el menú principal. La aplicación trae algunos relojes personales configurados, pero para crear nuestro propio reloj personal, pulsaremos en el signo más de color verde situado en la parte superior derecha. Inmediatamente aparece la pantalla que vamos a configurar para crear nuestro reloj personal. En primer lugar, pulsaremos en la flecha superior izquierda o derecha para elegir el pictograma de nuestro reloj personal. A continuación estableceremos el tiempo del temporizador, utilizando para ello las flechas de las horas, minutos y segundos. En la línea de descripción del temporizador asignaremos un nombre a nuestro reloj personalizado. Pulsaremos sobre la fecha de audio y seleccionaremos el archivo de audio que vamos a seleccionar para el reloj. Para que podamos escucharlo, debemos también desactivar el símbolo que se encuentra en la nota de música que por defecto está apagada. Finalmente, solo nos queda guardar nuestro reloj personal pulsando en el icono de guardado. Una vez guardado, nuestro reloj personal aparece entre todos los que vienen por defecto en la aplicación. Para hacer funcionar nuestro reloj, pulsamos dos veces sobre él. En el caso de que queramos editar o borrar cualquiera de nuestros relojes, pulsamos una vez sobre él y nos aparecerá en la parte superior derecha, al lado del signo más, la opción de editar y la de eliminar.